Nos encontramos en la sala donde se reúne el Comité Ejecutivo del Partido Colorado, en la casa del Partido Colorado de y es un, un orgullo eh, estar en un lugar así, con tan alto simbolismo, donde las principales figuras de nuestro partido y de nuestro país, quienes construyeron el país, que nosotros hoy conocemos, se han reunido en esta misma sala. Por eso es que deseábamos tener un contacto con nuestros amigos desde este lugar. Eh, ustedes saben que desarrollamos nuestra tarea política en Montevideo, acompañando a Fisher del Cartero, nuestro diputado, y también en el Departamento de Flores donde vivimos. Allí hemos constituido una agrupación, le pusimos un número significativo, 2030. Eh, en Uruguay ha hecho cosas grandes en los años 30 y, este, y nosotros este, esperamos que eh, ayudar a hacer algo importante por nuestro departamento. Esa, la 2030 tiene como propósito algo fundamental a esta altura del de acontecer político del Departamento de Flores y es conseguir la banca. Llevamos dos periodos en que tal cosa no ha ocurrido. Eh, mot las motivaciones que ha llevado a eso son conocidas por todos y creo que el partido y nosotros mismos eh, dejamos ya la etapa de la crítica y estamos en la etapa de la construcción queremos conseguir la banca y para eso vamos a trabajar queremos tener un número de ediles y vamos a trabajar por eso en otros tiempos el Partido Colorado en Flores logró reunir 13 días, 11 días, nunca una cantidad de dos o tres como es lo que está ocurriendo en este periodo. Podemos conseguirlo sin duda, sin duda. ¿Qué tenemos que hacer? Planteos serios. Tenemos que hacer un trabajo a largo plazo. Tenemos que elegir nuestros candidatos de consenso, no candidaturas de último momento, como hemos tenido. Esa, este, ese es nuestro propósito básico. Tenemos otro, que es la participación de los ciudadanos colorados. Eh, a nosotros nos interesa mucho, y tuve un ejemplo... De, eh, ...de lo que pasó con la alternativa independiente. Cuando me acerco a la agrupación... ...que lidera el diputado Cantero... ...nos ofreció a todos trabajar... ...pero trabajar eh, abriendo listas... ...no solamente integrando ...sino teniendo esa posibilidad... ...y eso es lo que debemos hacer en nuestro departamento... ...llamar a los ciudadanos... ...pero aquellos que tengan la intención, el interés de estar en primera línea, lo pueden hacer. No tenemos que, que decirme que es difícil, por el contrario, formalmente es, es sencillo, si se quiere. Vamos a tratar de abrir posibilidades a todos los ciudadanos. Eh, hoy podemos decir que una agrupación, además de la, de la 2030, va a tener una representación también eh, como lista departamental ya eh, formalmente elegiremos el número con el que participaremos hoy Eber eh, del Valle que nos acompaña está eh, formalizando una agrupación ese es nuestro deseo que todos los ciudadanos participen y los invitamos a eso eh, entendemos que la renovación del partido se tiene que dar a través de eso de la participación más amplia posible eh, deseo la palabra a él que nos explicará los, los propósitos que tiene la agrupación que él, que él está integrando todos nos vamos a integrar en la lista nacional 2030 y por supuesto aunque al diputado no le gusta que lo mencionemos, nos gustaría trabajar por Fischer, del cantero senador. Y, y a eso también nos orientamos. Eber. Bueno, muchas gracias. No, este, sí es verdad, en el Partido Colorado hoy por hoy se encuentra en una etapa de, de reapertura, ha comenzado un camino. Este, y en ese sentido. Yo en lo particular, en lo profesional, he encontrado las puertas abiertas a poder opinar, a dar mi punto de vista y por qué no ser asesorado en aquellos casos en que era necesario y en temas puntuales. O sea, ha habido un gran apoyo de parte del partido y de las personas que se encuentran. Y qué mejor que pienso yo como Colorado de toda una vida y habiendo visto todo lo que ha ocurrido, eh, siempre fui de que cuando veo algo de que está mal y no me gusta, trato de solucionarlo o trato de aportar o encontrar el mejor camino en ese caso. En este sentido, como Colorado, yo creo que es una obligación, es una obligación mía, una obligación de todos se mismo, de trabajar en sentido en poder revitalizar el partido en poder este hallar la solución a los problemas que aún persisten y que supuestamente algunos tendrían la solución a todos y la realidad es otra por eso eh, hago eco de la referencia que hizo Horacio este de que todos participen, nos ayuden en este esfuerzo de volver a revitalizar este, los principios que siempre nos guiaron durante toda la historia. Y en ese camino vamos. Eh, yo he tenido varios contactos con muchas personas, colorada alguna, otras no. Y en todas he encontrado una muy buena disposición y, este, y una voz de aliento. Por ello, este, abriendo esa opción, decidí a sumar y ir a más, como es lo que nos distingue, vamos a más. Este, y opté por el nombre de esta organización que está en un proceso también este, de ir a más, de ponerle avanzar republicano. ¿Por qué? Porque es la forma en la que hemos vivido durante estos 200 años la forma de gobierno que hemos adoptado como, como nación, como sociedad, y creo que es la más justa. Y bajo ese principio en que el poder este, está en el pueblo, este, el derecho a la pluralidad, el derecho a la opinión, este, el derecho a la libertad. Creo que eso es una cosa que hoy, lo que es en la actualidad, en la sociedad, que, Muchas veces estamos viendo que, que está siendo este, denigrado. Es importante eso, resaltar en ese sentido. Eh, Avasar Republicano es una fuerza en formación de acción política, de pensamiento, de idea, de evaluación, de interpretación y, y de aporte principalmente. Todos aquellos temas de interés general, todos aquellos temas que den soluciones a, a todos los problemas. También es una corriente que pertenece, que tiene una identidad, que pertenece al Partido Colorado en sí, porque sus principios son los mismos que los del Partido Colorado. Este, y ahí vamos a ir este, desarrollando las tareas. En el departamento, ciudadano a ciudadano, grano a grano, este, ir escuchando las necesidades y las voces que hoy este, notamos que el departamento está un poco este, acallado en ese sentido hay cierta dinámica en el desarrollo que no nos convence pero para eso necesitamos que ustedes nos acompañen tenemos algunos principios que es el de tratar o algunos valores más bien, de tratar de que vas con respecto a la honradez, a la responsabilidad, que es algo que hoy por hoy no es fácil de encontrar, ¿no? este, y el compromiso, la honradez de intención y acción en el tratamiento y en el fin perseguir, la responsabilidad, cualidad que debe ir de la mano con la objetividad en los temas, en las resoluciones y el compromiso con el partido y con la nación este, en ese camino nosotros vamos, vamos desarrollando nuestra acción tenemos objetivos varios todos estos objetivos muchos van a ir presentando a medida que, que transcurra el tiempo y a medida que se vea trabajo pero sí si vamos a ir fundamentando las bases de los principios esa base de principio principios les pido a ustedes que se acerquen colaboren y aporten y hagamos una base en principio en común acorde a la necesidad del departamento y a que la sociedad se reclame espero que podamos llevar adelante el fortalecimiento de, del sector de departamental porque si no llegamos a tener una representatividad educativa, no podemos hacer las decisiones quedan manos de uno a poco y hay muchas voces que quedan que calladas. Así que es una invitación a todos ustedes, a que nos acompañen, se rímen, se animen, que la solución no se van a encontrar si todos nos quedamos solo mirando. Este, pretendemos hacer una oposición este, en lo departamental, una oposición este, constructiva, pero no complaciente. En aquello que, que haya que criticar, se va a criticar, en aquello que se haya que apoyar, se va a apoyar, pero siempre teniendo como referencia el bien, el bien común, que es lo que corresponde. Este, no va a ser mucho más, no, no vamos a llevar una política de factura, como muchos la practican, este, teniendo como referencia el interés político sectorial. Nosotros sí. Vamos a defender nuestros principios, el principio del Partido Popular. Pero vamos a, a construir un desarrollo estable en el tiempo y en su forma. Este, no sé si más o menos creo que me expresé en ese sentido o el llamado es a la gente y al otro lado que participe. Este, después, en el camino, camino largo que quedan unos años y y bueno, la gente lo dirá y esperamos que, que así sea es este, eh, muy importante repito eh, que hemos encontrado eh, eh, esa, ese deseo de participación Eber eh, este, por su, su actividad no podía desarrollar ¿verdad? Este, política activa y ahora eh, con entusiasmo lo no está haciendo. Podemos decir que no es el único y repito que hay este, otras líneas que ya se están, este, se están trabajando que lo que decía Vamos a Más es, este, es un eslogan es el, el título que lleva el mensuario que dirige el diputado Cantero y que tiene... Una onda significancia, eso es que este, vamos a más y nos jugamos a eso. Lo, este, lo felicitamos a Eber, este, lo felicitamos porque ha dado este paso y se ha presentado a, a, este, a, la, a la actividad política activa desde ya en un largo camino, como él dice, pero es este, necesario. Eh, dejémonos de improvisaciones vamos a, a, a elaborar eh, programas convoquemos a la gente que participen y repito esto que participen todos los que lo deseen no es algo imposible formar una agrupación no lo es todos lo pueden hacer y tenemos que procurar que todos los colorados eh, participen activamente nosotros trabajamos por el partido Colorado por Vamos Uruguay y la alternativa independiente por el amigo diputado de Alcantara Muy bien. ¿Sí? bueno, muchas gracias yo doy la bienvenida acá en la capital ¿no? por de la capital eh, Creo que también demuestra un poco cómo han venido cambiando las cosas. Yo lo recibo a ustedes acá y como diputado he estado más de una oportunidad en, en Flores. ¿no? Me parece que es buena cosa. Que es algo que habíamos prometido antes de la campaña. Que vamos a Uruguay lo había prometido. Pedro eh, nos había mencionado la idea y que iba a ser eh, bueno, consecuente con ella. De que los eh, diputados, no, tanto diputados como senadores íbamos a recorrer el país, íbamos a estar eh, en los diversos departamentos, sobre todo en aquellos departamentos donde no hay representación nacional, como es el caso de Flores. Así que lo que tengo que hacer es agradecerles, agradecerles por, por, este, por este paso. Hay una frase que a mí me gusta mucho y siempre la recuerdo, que es de Edmund Burke, que te dice, para que triunfe el mal no se necesita que los malos tengan éxito sino que los buenos no hagan nada. Me parece que eh, es algo que tenemos que tener presente. Toda la sociedad debe tener presente cuando se enoja porque determinada cuestión está andando mal, porque la seguridad es un desastre, porque la educación no funciona, porque la salud está como está. Entonces, quedarnos en la teja y quedarnos cruzados de brazos sin hacer nada no soluciona las cosas. Me parece que el paso que ustedes están dando de decir, me quejo, pero propongo, pero me reúno, pero me movilizo para tratar de aportar soluciones, ya sea en lo departamental, ya sea en temas nacionales y de todo el país, me parece que es muy elogioso y es lo que eh, debemos no solamente agradecerles a ustedes, felicitarlos a ustedes, sino que tratar que otras personas vayan por el mismo camino. La segunda felicitación tiene que ver con el nombre, me parece un nombre muy bueno, avanzar era por ejemplo la agrupación de Don Julio Grado, ¿verdad? Eh, una figura de nuestro partido que siempre recordamos. Y avanzar republicano es esa agrupación que ustedes están eh, presentando, que están llevando adelante. Creo que de alguna manera resume lo que es, lo que tiene que ser el espíritu de, de nuestro país, un país que tiene que volver a ser republicano. Y últimamente ha retrocedido mucho en su republicanismo, que cada vez vemos cómo se concentra el poder en lo que es el poder ejecutivo, se concentra el poder en lo que es la figura presidencial, y ese republicanismo se va perdiendo, porque justamente el republicanismo es la limitación del poder. El poder esté lo más limitado posible para que sea realmente ciudadano con sus decisiones de que gobierne. Republicanismo que además está muy impregnado de lo que es el Partido Colorado, que además está siendo revisado y recualizado hoy por hoy, porque nuestro partido está en pleno de un congreso ideológico, que hemos tenido una etapa este año y que el año que viene se va a terminar el 21 de mayo, y que la base y la esencia del mismo es ese Republicanismo, es ese eh, vallismo que tanto anuncio nos convoca y que tanto nos exige, que tanto nos pide responsabilidades. Entonces, ustedes con, esta, con este paso que están dando, con esta presentación que están haciendo, están cumpliendo con eso, están cumpliendo con eh, nuestra meta republicana que me parece que es fundamental. Y es fundamental que la gente participe, porque no hay república, no hay sistema democrático, sino hay partidos políticos fuertes y para que haya partidos políticos fuertes se necesita gente participando la gente, metiéndose dentro del partido, como decía Horacio, hay que formalizar agrupaciones, hay que invitar, hay que participar y hay que decir, bueno, eh, yo quiero un espacio aquí y ese espacio cómo se consigue. Ese espacio se consigue con los votos. Es una cosa que eh, me parece que es fundamental, que tiene Vamos Uruguay, que tiene el Partido Colorado, que es que las listas en Vamos Uruguay las hace la gente. Cuando vota, cuando la gente pone su voto y dice yo quiero a este, quiero a este, quiero a este. O sea, no viene ninguno iluminado a decir este porque es amigo mío, este porque es un sabiondo, este porque... No, sino que es la gente votando que construye y arma las listas. Y qué mejor republicanismo que es. Que yo quiero presentarme y decir, quiero lista quiero incidir, como dice Eber. Eh, no quiero quedarme solo no en la queja, puseo a brazos, sino que quiero incidir y proponer. Bueno, tengo la posibilidad, voy, me presento, esta es mi propuesta, la gente tiene que resolver ante ella. Y bueno, si la gente acompaña, se tendrá el éxito que corresponde y esas propuestas llegarán a donde tienen que llegar. Creo que tenemos que trabajar todo este tiempo para recuperar la banca en el Departamento de Flores y para ser gobierno en el Departamento de Flores. No tengo ninguna duda que ustedes cuando nos convoquen, tanto a mí como a otros compañeros legisladores, a estar, a participar, a ayudarlos, a acompañarlos, y, y cuando a nuestras puertas siempre van a estar abiertas. Así que me parece que está muy bueno el camino elegido, que está, eh, es una, una situación en la cual eh, se debe felicitar y se debe apoyar. Porque el dirigente cómo como pasa con, el con los dirigentes de los dirigente de un departamento después tiene que volver al departamento y poner la cara y ver qué respuesta sale. Entonces para eso tienen que estar las gestiones, las soluciones o por lo menos eh, de alguna manera saber que determinadas respuestas se le puede dar a la gente para que la gente crea la propuesta, acompañe y lleve adelante el objetivo que tenemos y que queremos, que es eh, fortalecer al partido. No me queda ninguna duda, ninguna duda. El Partido Colorado va a votar muy bien en la próxima elección, mucho mejor que en la pasada sin duda, pero mucho mejor de lo que muchos creen. Y no tengo ninguna duda que vamos a recuperar muchísimas bancas Y eh, vamos a trabajar para que todo el departamento tenga la representación por la Federación. de Así que muchas gracias y felicitaciones.